Grabando nuevamente, finalizando mayo del año 2020, muy cercano a, obviamente al mar, mostrando un atardecer, mi espalda al sol grandes nubes, amenazadoras por cierto, donde se respira naturaleza pura, escucharán supongo que el, el sonido del, del mar cuando entra entre las rocas,